Entonces, señores, lo de República Dominicana es una vergüenza, es una vergüenza. Miren, uno no quiere ser pesimista, ni quiere ser, pero lo de nosotros es una vergüenza. Tú te imaginas que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, salió esta semana una fotografía de este caballero. De este caballero chino. Este... Ah, espérate, más, déjame ver qué está llamadita. Aquí. Willy, dime. ¿Y entonces chino? Sí, ¿tú querías decir algo? ¿Qué tú querías decir? Ah, sí, es para ver si... Ah. Si este hombre está por ahí, para pues yo pasar a buscar la llave no, de no la No tengo en eso. Eh, no, yo estoy en el programa. Llámame a eso de la 1:30. Ok. Por, por la bomba de ok, ok. De... Escúchame. Sí, mira, sí. Eh, este... Eh, Luis Henry Molina. Eh, Luis Henry Molina, en una fotografía que apareció durante todo el transcurso de esta semana, aparece haciendo campaña. Oigan esto, señores, si este es un país especial, Luis Henry Molina aparece haciendo campaña junto con Gonzalo Castillo. Y Tommy Galán. Y Tommy Galán que es uno de los encantados haciendo, de... Casos. Haciendo campaña con Danilo, en fa, en a favor de en, en, No, en favor de Danilo y en favor de... En favor de Tommy Tom Galán, senador, pa, pa, por San senador por San Cristóbal. O sea, Luis Henry Molina. Luis Henry Molina, el, el flamante presidente de la Suprema acá. Corte de Justicia. Pero esto es una cosa de y novela. A propósito de eso, es una hay, cosa hay de quienes novela. le están eh, sugiriendo, y él creo que lo ético, que él se inhiba. Pero es que tiene que inhibirse. Por eso las cosas de este país. Oye, Danilo, Leonel Fernández... Se han burlado y se están burlando de este pueblo, descaradamente. Miren, señores, amigos televidentes, lo que está ocurriendo en este momento, en este país, con el uso abusivo y la puesta del Estado Dominicano al servicio de Gonzalo Castillo para que le gane las primarias a Leonel Fernández, es una cosa inaudito, nunca visto en los anales de la historia. Entonces, Oye, hasta entonces, la. Entonces, Omar, una pregunta a un propósito, porque yo sé que tú estás escandalizado, como yo, y. Es que uno tiene. Es que uno es sensible. Bien, pero entonces, ¿qué pudiera ocurrir? Si. De Leonel. Es derrotado. O sea, vamos a estar muy atentos ahora, Omar, es lo que quiero introducir. En este mes, ¿verdad? Que falta. un Oye, no, ya, 20 no, pico no días, falta un mes, 20 y pico eh, faltan veintipico de días. Bien. Sí porque días. hay que darle seguimiento, porque si Leonel llegara a olfatear, a darse cuenta que las posibilidades que él tiene de derrotar todo ese dinero que se ha comprometido para imponer a Gonzalo Castillo, Leonel francamente se puede abstener de ir a la primaria. Porque si él va a la primaria. No puede ser candidato. No puede ser candidato de otro partido después. De tal manera que hay mucha probabilidad. Mira lo que yo veo. De que Leonel. Se salga de la carrera. Lo que yo veo en el panorama. ¿Qué tú y ves? División claro. del PLD. División. Pero claro, chicos Pero mira cómo es que se va a dividir. Oye, es que, oye déjame decirte, porque solamente que tú no veas la cosa. Danilo lo que está jugando es que no quiere que Lionel llegue. y a qué no, atribuye, no es que quiere que Gonzalo llegue. ¿A qué no? tú atribuyes ese odio o esa animadversión de yo, Danilo hacia Lionel Porque. Está bien que uno sabe que a veces tú te entras en contradicción con alguien por ambición de poder, como es lo que está presente en ellos dos, porque no hay principio. No, no hay principio. No son por principio las diferencias. No, no hay principio. Uno entiende que se pueden deteriorar las relaciones, pero no a ese nivel. No, no, eso no, eso no tiene ¿Eh? parangón. Ahora, ¿tú eso crees no que, tú crees de verdad, como oigo yo un conjunto de periodistas y de gente aquí que comenta, que Danilo Medina es un genio político? ¿No ¿tú ¿qué, tú crees de verdad? ¿Qué genio va a ser. Ah. Mucho cuidado. No a ser genio. ¿Por qué lo que está haciendo es? Danilo, lo único que tiene. Es una con los cuartos del pueblo el, dominicano. El, el presupuesto. Danilo está controlando el presupuesto. Y esa es la genialidad de Danilo. Si no tuviera el presupuesto. Porque él no era genio cuando Leonel tenía el presupuesto. Leonel no, lo derrotó. No, de, así es. Entonces ahí no era y genio. Y él mismo gritó. Que el Estado me venció. Yo venció. Sí, entonces no era genio. Entonces. Eh, lo que pasa es que está utilizando de manera burda, escandalosa, los recursos del Estado, que, oye, y si llegara, como lo estableció José Luis Malcún, y yo estoy convencido de eso, oye, este país va a quedar quebrado después de las elecciones. Pero mira esto. Que... Este, oiga, oiga, oiga, la gente, la gente no tiene idea de lo que está pasando aquí. En términos económicos, financieros y fiscales. Mira, En China, la República Dominicana. Ayer yo hablé con dos personas influyentes del grupo de Danilo, sumamente influyentes, por separado. Y los dos por separado me dijeron, oye, lo que va a ocurrir a partir de mañana, o sea, hoy, hay que estar vivo para verlo. Ellos mismos diciéndome, es saco el cuarto que va a haber aquí, para comprar gente. Pa Ellos mismos, oye, aquí no se había visto nunca, ni cuando Balaguer, estas figuras se respetaban en términos de accionar político. Administrador de Banco Reserva lo metieron en una comisión política. Sí, obligado. obligado. Si, no, si no está ahí, te va. Te va. El director de aduana y de impuesto interno, eso siempre se mantenían en bajos perfil. Ah, sí, porque, porque son, son descentralizadas son, son del gobierno. De gobierno. Casi y recaudadoras. No, que son recaudadoras. Pero digo yo, porque el Banco de Reserva, no tiene funciones propiamente, fiscal, pero, pero es un pero banco. Pero es el banco principal insignia insignia. del Estado Dominicano. No y del sistema y bancario. Y del sistema bancario. ¿Tú me entiendes? Entonces, siempre se mantenían alejados los administradores. Es más, no alejados, sino que un gerente de un banco como el Banco de Reserva nunca era dirigente político, buscaban siempre un técnico, el PLD. Pero, pero tú sabes quién metieron ellos en eso. No me da pena, ¿no? Porque todo el que llega, por la razón que sea, a ponerse a los pies o a arrodillarse ante el potentado, alguna vez tiene que pagar por eso. No me da pena, sino más que pena me da un poquito de lástima. Uno ver a los Mal benítez ese, Ay, sí. que era una persona que ahí en la Junta Agroempresarial Dominicana asumió una postura... Eh, casi hasta eh, profiláctica frente a lo que era la debacle y la situación del aparato productivo agrícola agropecuario del país también metido como miembro de, esa, de ese equipo de campaña. Ahora me Gonzalo, que está Isidoro, una cosa. Isidoro Santana que lo destituyeron eh, también. Osmar Benítez. Sí, Osmar Benítez e Isidoro Santana creo también que también está. Sí, lo tuve. Mira chino y lo peor no es esto. Lo peor es yo no sé. Las otras noches, cuando yo llego del programa diario que yo hago, yo prendo el televisor siempre para ver lo que hay, cualquier cosa. En lo que me quito la ropa, que normalmente voy eh, trajeado para ponerme una ropa más sport. Y entonces prendo el televisor y por coincidencia sale Guido Gómez Mazara, que estaba en una entrevista y estaba hablando de Gonzalo Castillo Y Guido presentó Tres entrevistas Que le hacían en diferentes programas A Gonzalo Castillo Que eso daba pena y lástima O sea, el tipo sin ideas, sin pensamiento Sin dominio Y, y, y contradiciéndose y, y, y como Como las entrevistas se las hacían bocinas Pagas Por el por el gobierno, le acomodaban y le ayudaban cu cuando veían que a no daban a, a, sal, a salir del atolladero. Por ejemplo, en una le pregunta, ¿y, ¿y qué usted haría con el narcotráfico? Ah, no, este, eso es el DNI la, y la DNCD. ¿Qué tienen que ver con eso? Eh, yo no, yo no, es una, una cosa, <risa> ¿usted es el presidente? ¿Usted o tiene sea, que definir una línea como presidente, presidente frente a un flagelo como ese? El presidente tiene que ser, no... Albert Einstein, ¿verdad? Sin embargo, un presidente o un encargado de una institución o de un gobierno tiene que tener la suficiente cultura política, ¿verdad? Y la suficiente capacidad de análisis para tú saber de qué manera tiene que definir ciertas cosas vinculado con el, la posición de presidente. Entonces, oye Entonces, lo él no tiene eso. Él no tiene eso. Oye lo que decía Guido. Ese hombre no puede durar cinco minutos pronunciando discursos porque no puede, pero no eso. Yo no sé, porque yo, a mí lo que me dio fue risa, realmente eh, eh, ridiculizado totalmente. Entonces, oye esto, dice Guido Gómez Mazara, es indiscutible que este es Miguel Vargas del PLD, que en eso yo siempre le reconocía a los PLDistas, pero oye, si ha degenerado... Cuido, no, ya se ¿no? Ya no, que se cuidaban, que siempre ellos, sus dirigentes, sus candidatos... Los formaban bien. Los formaban bien. O se ocupaban de que fueran gente bien formada. Entonces, ahora no olvide una cosa, que cuando el ser humano renuncia a los principios, ¿verdad? Sí. Se va tornando bruto. Sí, torpe. Porque abandona la lectura, sí, sí, la sí, investigación. Sí, sí, sí. Es natural. La observación, que entonces se, va, se da, le da rienda suelta a la concupiscencia. Ahora, oye lo al siguiente. Al comer como un cibarito. Oye lo siguiente, Chino. Eh, hubo una frase que fue muy socorrida, y yo no quiero pensar. Yo quisiera estar equivocado que esto, esto, esto fuera posible. Una frase, tú recuerdas una frase que decía: el dinero no lo compra todo. ¿Y será posible que el dinero compre una presidencia de la república? Así a la frase. En francia. una sociedad. Como esta, como en la que está la República Dominicana, todo es posible. ¿Todo es posible? Sí, tú sabes por qué. Mira, no hay tanto gente. porque la gente sea bruta. Mira, hay gente. Déjame sino decirte. Porque el, el Estado mismo, sí. con sus instituciones, ha sido, ¿verdad?, condicionado a que eso que tú estás diciendo se produzca. Más que porque la gente sea bruta. Porque, ¿qué es lo que ocurre?, cuando un estado y quien administra el estado es incapaz de hacer que las propias normas del estado sean las que regulen la conducta de sus administradores, entonces cualquier cosa puede pasar. Entonces, mucha gente que vive en los barrios de San Francisco de Macorís y del país, que gente menesterosa, gente hambreada, personas con un bajo nivel de educación, personas con una gran incapacidad para analizar la realidad que está cerca de ellos por 500 pesos o una dosis de lo que sea, esa gente es capaz de hacer muchísimas cosas. Pero mira lo que están haciendo ellos mismos. La ley 48 41-08 de Función Pública sí. manda a que ningún funcionario del Estado pueda hacer campaña no, política. lo prohíbe. Lo prohíbe, Taxativa, entonces. Ellos han violado esa disposición. Que el mismo Ramón Ventura Camejo sí. se, ufanaba se ufanaba de que esa ley que iba, a ser, iba definitivamente a ser que la administración fuera pulcra, limpia. Mira, chino.